Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, son exactamente las 7 de la mañana 6.59 en realidad No sé si se verá Bueno, son las 6.59 de la mañana y yo despierto eh, Estoy con un poco de jet lag un poco con el tema del horario, pero bueno chicos, ¿por qué estoy despierto esta hora ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí en el mundo de What Como siempre tienen todas las noticias más frescas, las novedades acá en el canal de Nando Capó Así que bueno amigos, vamos a pasar a ver el video que acaba de subir Wargaming Que acaba de subir, digamos, en su cuenta oficial de, de YouTube subí un videito con respecto a un evento que parece que se viene con respecto al Sturm Tiger. Eh, el Sturm Tiger ya vamos a hablar del Sturm Tiger es un tanque tanque era un obús una bestia que era un, una, un digamos un vehículo que se utilizaba para básicamente derribar búnkeres una, una bestialidad. Pero bueno vamos a meternos sin más Dilatación de la que Correspondería al eh, Al video, a ver, esto, a ver, vamos Le bajé bien el volumen Porque Por el tema del copyright, por las dudas Los rumores, por las dudas se lo voy a bajar un poco más Los rumores Sobre él son antiguos Salieron a cazarlo Y lo encontraron es único en su especie. ¿Cómo que están por todas partes? ¿Cómo puede ser? ¿Y en el otro equipo también? ¿What the fuck? Bueno, vemos que hay como una guerra de. Estamos analizando un poquito el video. Vemos que hay una guerra loca de Stum Tigers. Están hechos iguales. Eran exactamente iguales. Esos es Stump Tiger. Se utilizaban para derribar fortificaciones y búnkeres. Básicamente, mira lo que es ese obús. Eh. Una bestialidad. mira eso es bah, que va a ser una locura, mira, mira. <risas> ¿Están listos para una batalla demencial? Wild Battles. Battles in Stum Tiger. From June 17. Batallas salvajes en stone Tigers. Desde el 17 de junio. Eso es lo que nos tira, por ejemplo. O por lo menos aquí el, el video. Pronto en tu garaje. Bueno, chicos, vamos a verlo nuevamente para que. Digamos, para que quede bien claro a ver qué onda. A ver si podemos encontrar algún dato más eh, de esto que parece que va a haber guerra de Stone Tigers. Salieron a cazarlo. Porque como recién lo acabo de ver, o sea, no. Y lo encontraron. Ahí está guardadito en un garaje. Es único en su especie. Claro, y ahí el chabón, digamos, el locutor se sorprende al ver que. Están por todas partes, no es que era único en su especie Bueno, ahí ves que ahí se están matando directamente a bombazos, a chocadas Parecen autos chocones, autitos chocadores Y en el otro equipo también, dice <risa> Es que va a ser un quilombo, Mira esos misilazos que lanzan Pua, chao es que va a ser un quilombo, que va a estar muy divertido. Aparentemente va a estar muy divertido. Ahí estamos, ahí se cayó uno del puente, se chocan, están listos para una batalla demencial, wild balls, batallas salvajes en Stum Tigers. Desde el 17 de junio Bueno chicos, básicamente eso fue. Es un video que dura Un minuto, 10 segundos Más o menos, algo por el estilo eh, Nada, quiero ver qué, De qué va esto bien Porque la verdad es que me da muchísima Muchísima curiosidad, chicos Estoy seguro que a vos también Déjame en los comentarios si pensás Que va a ser una guerra Total, si va a ser eh, dispararse, ahí se vio más o menos como que se podrán jugar en pelotones. Será una onda más o menos, no es que no lo sé, la verdad es que no lo sé, no se sabe nada. Eh, nada. Acaba de salir el video, así que lo vi recién y dije: Voy a hacer un video a las 7:0 para que no vean que no está editado ni nada. O sea, ¿se ve? No, no se ve un no, no pito ahí. Eh. 7 y 5 de la mañana, o sea, pasaron 4 minutos o 4 minutos 22 segundos. Bueno, chicos, nada. ¿Qué piensan? ¿Les gustará? ¿No les gustará? ¿De qué será? ¿De qué se tratará? Dejen en los comentarios, dejen ese like, claro que sí. Suscríbanse al canal, suscríbanse porque hay un par de ustedes que miran los videos y que no están suscriptos. Un 20%, en realidad un 19% de los que miran los videos no están suscriptos. Así que únete, únete a la comunidad de la Nando Army. Bueno chicos, eso, les mando un beso, cuídense, que tengan un hermoso día. Una cosa más. Uh, ¿Hoy qué es? Viernes, un hermoso viernes. Exactamente. Una cosa más que les iba a decir. Eh, si hay algún tipo de novedad o lo que fuera Con respecto a esto, sale algún nuevo video Subiré otra cosa más Pero por ahora, esto es lo que hay No es mucho, pero es el video que subió Wargaming Lo analizamos así, rapidito Porque tampoco es que hay mucha información Ni mucho menos, besos, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau